Si podría suceder esto, que pasa por ejemplo en The Walking Dead, en Day Z, en The Last of Us, en Days Gone... Por eso quería traer este, este vídeo hoy, porque hoy va, va a ser un día de zombies, y pues vamos a ver si podría o no pasar zombies esto. Sí existen, y aunque no lo creas, ya están en la naturaleza. ¡Ojo, eh! Desde hace mucho tiempo... De ¡Ojito! cómics de zombies, los zombies ya se han convertido en un icono de la cultura popular. Fue entonces que en diferentes momentos de mi vida me hice esa pregunta. ¿Realmente existen zombies o realmente podrían llegar a existir los zombies? Si sí, cuando hablamos de zombies te imaginas a los de The Walking Dead y Resident Evil que básicamente son seres humanos en descomposición deambulando por todas no. partes pues lamento informarte que esto no puede existir. Lamento Pero informarte no venimos, obviamente ¿no? Nuestras células también mueren, desde las neuronas del cerebro hasta el Mira, del músculo. Mira, la escena donde el se clava y cuando los mueren, termina la vida. Básicamente porque se detiene el metabolismo celular y por lo tanto, perdemos la capacidad de Es que esto es importante. Y, y por otro lado, consumir materia pero también generarla. En otras palabras, el ciclo de energía Y materia se rompe, por lo que ese tipo De zombies, si es que alguna vez existen Solo durarían unos pocos minutos o segundos en un Claro momento, Y al final morirían por falta de energía Si alguna vez existen los zombies, no podrían ser muertos Vivientes, porque pues sería inviable Para el movimiento O para es obvio. su ciclo Pero, O sea, pues, es no que, que yo que me he visto De ser... Walking Dead, tengo que decir que algunas, algunas cosas son fumadas Que tú le tengas que dar un zombie en la cabeza para matarlo No tiene sentido, o sea, porque y le corta la cabeza y sigue funcionando. Es que el cerebro no es el que da la energía, tío. Entonces estaríamos hablando de una enfermedad... Un virus que no, no, proven, no, pro, no puede provenir de, provenir de este planeta, o sea, literalmente. Estamos hablando de un virus que hace que tú, que tú funciones solamente con tu cerebro. O con tu cerebelo, creo que era. No me acuerdo muy bien. Es que fue en los primeros episodios. Iban a un laboratorio y les explicaba básicamente cómo era el proceso... De, de transformarse y qué pasaba. Y básicamente se llenaba la cabeza llena entera de una cosa negra. Pero vamos, que en The Walking Dead, si tú le disparas en el cuerpo o cualquier parte que no sea la cabeza, no lo. No acabas con él. O sea. No sé, es rayante. Ahora va a explicar cositas que pueden pasar para que esto suceda. Personas infectadas con algún patógeno que los controle. Pero de hecho, ese tipo de casos sí existe en la naturaleza. Existen unas hormigas que viven en lo alto de los árboles de la selva de Tailandia con mala suerte de convivir con una especie de hongo conocida como Ophiocordyceps. Este hongo cuando se reproduce libera esporas las cuales viajan por el aire. Durante este viaje, una de esas hormigas puede tener la mala fortuna de toparse con ellas e ingerirlas accidentalmente. Y en este momento empieza algo que parece salido de la ciencia ficción. Las esporas del hongo son capaces de, una vez dentro de la hormiga, desplazarse hasta su sistema nervioso central. Una vez ahí, toma del control de su comportamiento. Tiempo después, las hormigas son dirigidas a un lugar apropiado para la proliferación del hongo. Y en ese lugar hace encontrar una... O sea, el hongo se mete dentro de la hormiga y la controla y la lleva donde él quiere para hacer su función. Que es, supongo, sol... o sea, volver a hacer el proceso de crear el hongo, soltar las esporas y así todo el rato. O sea, me parece una locura. Que un, una simple cosa tan diminuta Pueda me meterse en el organismo de otro ser vivo Y controlarle completamente, bro a, Sí, en plan, a voluntad, literalmente es una locura Es una locura Y posteriormente la muerden Al instante en el que muerden la hoja El hongo comienza a proliferar más rápidamente Y la hormiga se queda en esa repetición Hasta el momento de su muerte Incluso E incluso Mira de de esto, muerte, bro El hongo sigue creciendo Y sigue creciendo la hormiga hasta sobresalir Y ser capaz de soltar más esporas esas esporas pueden infectar a más hormigas y se repite el ciclo. A ver, lo que pasa es que este virus lo único que hace es expandirse, expandirse, expandirse, pero no lucha contra los demás seres vivos. Simplemente expande, expande, expande. Es un virus que acaba con todo, literalmente. O sea, es un virus que acaba con todo. No es que te muerdan, o sea, es un virus que literalmente ingieres un alimento, que ha estado en contacto con estos hongos y te vas a tomar por culo instantáneo. No sé si pasará con humanos, no creo, pero si pasa con humanos, ojito tú. ¡Ojo! <risa> Otro tipo de parásitos son los Por cierto, es muy sexy que tenga pelito en el pecho. Son un tipo de parásitos en forma Buah, esto sí que dasco, tú. De green, largos y alargados. Estos gusanos acuáticos depositan sus larvas en el agua y después los mosquitos o pequeños insectos que beben de esa agua se infectan y posteriormente son devorados por grillos o mantis. Y cuando uno de estos los ingiere, ahí el gusano empieza a ¡Angor, bienvenido! ¡Angor, bienvenido! Este gusano lo devora por dentro Y al mismo tiempo lo controla Para que pueda seguir reproduciéndose Gente, o sea Atentos, atentos Lo controla para que pueda Seguir reproduciéndose Donde alcanza un tamaño De unos 10 a 15 centímetros Estamos hablando de un, de un gusano De 10 o 15 centímetros Que se introduce Dentro de un grillo Estamos hablando de un grillo Que literalmente es esto Y esto Es mucho, es mucho tamaño <risa> Estos son, bro, ¿qué es, ¿qué es esto, bro? No hay nada, literal No te cagues, Marcos Esto no va a pasar karateca gracias por el prime Ahí está, un besito para ti, Carateca, tío Te quiero un montón A ver si te dejan pasarte más a menudo Y lo que os digo es demasiado largo, bro O sea, estamos hablando... Estos son... No sé cuánto es esto, gente, este boli. Pero diría que es bastante. O sea, estos son 20, puede ser. No, estos no son 20, estos son 16, 17, 18. Pues por aquí más o menos. Esto, un gusano así de largo, súper finito. No sé. O sea, y se mete... Atentos, eh, atentos. Un tamaño mucho mayor que el del insecto hospedante. Voy atentos, bien. atentos, el eh. El casi todo. Atentos. y absorbe muchos de sus recursos energéticos y va creciendo. Cuando han terminado su desarrollo, los gusanos están listos para pasar a la siguiente fase y reproducirse. Pero ahí surge un problema. Tienen que volver a su hábitat acuático para Claro, claro. Se meten dentro del cuerpo de la mantis o del grillo o de cualquier bicho, de moscas también, que lo ha dicho, no sé si lo habéis escuchado. Se mete dentro y cuando Consigue controlar a la mantis del todo y crecer Y reproducirse más La lleva a un río O a una zona con agua A cualquier cosa, con un charco, lo que sea Que tenga agua La lleva, sale de, sale de ella Y cuando está a punto de salir Hace que la mantis se suicide Me parece lo más tocho del mundo, gente tras No secarse y poner ahí sus huevecillos Entonces, ¿qué es que ¡Chavi! No? Pues toma el control del grillo Manipula su cerebro y aunque sus hospederos son animales de vida exclusivamente terrestre, la manipulación de su sistema nervioso esto, hace que el grillo parasitado salte a cualquier charco o piscina, donde el parásito lo incita al suicidio haciendo que se ahogue. Cuando este grillo muere, al fin sale el gusano, donde se encuentra en un ambiente apropiado para reproducirse y continuar el ciclo. Mirad esto, bro. Mirad Pero esto. No Mirad esto, porque se lo martilla la pantalla Es un plugin guapo Para que la, le den mientras es... la esto es lo que habían del... Esto no lo he visto, eh. esto creo que es lo que había en los laboratorios Vamos a ver si es lo que digo Que literalmente se comen entre ellos, vamos a, es a ver un obligado, un capaz de y ¿Lo escucháis el, el este? Dime que no Dime que no lo escucháis, gente en las células nucleadas del organismo infectado. Este parásito se produce en los intestinos de los gatos. Pero para llegar a ese lugar, la evolución los ha beneficiado. Pues en ratones, altera su sistema nervioso. Cuando un ratón... No, no puede ser que se escuche, tío. su olfato para detectar a sus depredadores. No, no, de no. no. Pero en cambio... Si el... El... el osmosis Detecta orina de gato cerca. Este causa un efecto contrario. Le pierde el miedo a su cazador. Y sigue explorando los lugares en busca de comida. Y si se encuentra con un gato, al ser una pelea que él no puede ganar, solo le queda morirse y ser devorado por el gato. No se escucha el... ¿Se escucha o no? Tío, voy a gritar, te lo digo en serio. Llevas desde las 8 de la mañana haciendo este ruido, tío. Son las 7 y media, bro. Llevas de la... desde las 8 haciendo ruido, bro. Llevas desde las 8 haciendo ruido, gente. Desde las ocho, gente, desde las ocho, sea ha... a ver, ha parado. Habrá escuchado. Esto hace que el gato se infecte de toxoplasmosis y que ahí sí se pueda desarrollar el parásito y seguir produciéndose. Este parásito también ataca a los humanos, pero los síntomas y signos son diferentes. Pero entonces... Mira, mira, el, el ratón. Tú. ¿Podrían existir? Bueno, depende de lo que entiendas por zombie. Si tu idea de zombie es un muerto viviente, como los de Walking Dead o los de Rosyan Evo, no. Ya hemos visto por qué. Si consideramos a un zombie como una persona infectada por algún hongo, parásito o virus, pues en este caso, que este hongo o parásito virus, y que ha sufrido una infección del sistema nervioso central, y que ha tomado el control de su comportamiento como los ejemplos anteriores, entonces sí. El comportamiento caníbal de los zombies sería una estrategia de supervivencia del hongo, virus o que esté controlando a esa persona. Y sí, así sí sería viable, porque el propósito de esos patógenos sería proliferarse. Aún no conocemos un patógeno que pueda convertirnos en zombies, pero sin embargo, aún no conocíamos la cepa del coronavirus y miren qué pasó. Terminó con una pandemia que ha durado más de dos años. Aún hay muchas cosas que no conocemos, Puede ser que el patógeno esté en los glaciares que se están derritiendo por el calentamiento global en la Antártida, o puede también que ese patógeno esté en las profundidades del océano y que pueda emergir después de mucho tiempo. Aún no sabemos, hay muchas cosas que no sabemos, patógenos que se están descubriendo, como por ejemplo este. Y puede que haya algo mortal incluso que pueda venir del de espacio. Aún no sabemos nada de eso, pero siempre puede ser posible. Bueno, pero eso es tema de otro video Si te ha gustado, por favor, comenta algo. Sígueme en tus sociales si te el contenido. Lo habéis pillado, ¿no, gente? O sea, literal, que acabo de decir. O sea, sabéis que. O sea, los dinosaurios desaparecieron por algo en concreto, ¿no? Pero no sabemos por qué. se supone que llegó un meteorito, eso es lo que se estima, ¿no? Pero tú imagínate que desaparecieron por un virus como zombies. O sea, se convertían en zombies y se mataban entre ellos. Y al final acabaron muriendo. O sea, tú imagínate qué pasa eso, bro. Tú imagínate que literalmente sale ese virus de los glaciales o, de, o de, de la profundidad de los mares. Tú imagínate eso, bro. No tendría sentido, bro, no tiene sentido.